Yoko Casanova, hermano abrazo fuerte ahí, saludo para la familia y para ti, tú sabes, mi hermano, los quiero mucho cuídense, ven, estamos en momentos difíciles pero vamos a salir de esto, eh, por aquí todo tranquilo, todo el mundo está quieto en base por acá abajo, Déjate saber también que te mandé, la, te mandé las voces por separado ahí, por correo y por, y por Whatsapp también Por el salvaje, tú sabes lo que tú tienes que hacer con eso tú, eso está en tus manos, mi hermano espero que el tema te siga gustando así le, siga, le guste a Orlan también y el resultado final, eso está en tus manitos ahí mi hermano, tú sabes, te quiero mucho, mi hermano abrazo fuerte, nos vemos pronto Hola, mi gente. Bueno, mi gente, como ustedes ya saben, ya yo he hecho una serie de videos que he colocado en, en Facebook, en YouTube y eso para... Haciendo trabajos que la gente no ha tenido la, la posibilidad, la oportunidad de hacer. Y me han enviado muchos trabajos, muchos trabajos que quiero... De verdad que me he quedado anonadado porque no esperaba tanto trabajo. Pues esperaba que me escribieran algunos amigos, pero me ha escrito gente de muchos lugares de ahora mismo estoy trabajando en estas voces que están acá que me lo enviaron son voces totalmente de celular de una idea que me enviaron de Miami pues como le decía le estoy haciendo la pista a la voz que él me envió era una onda más o menos así como una onda pop balada pero yo lo moví lo moví lo traje hasta reggae otra cosa eh, este tema me ha gustado muchísimo me ha gustado ese tema me ha gustado y sabe que no puedo poner todas esas cosas por cuestiones de copyright sabe cómo funciona eso espero que esto le guste cuando saque el tema va a ser una versión con Olaf Max Ya le dije a mi gente, suscríbanse a mi canal de YouTube Síganme en todas las redes No pierdan más oportunidades Escríbanme Mándenme lo que tengan Sigan enviándome trabajo Bueno, la cuarentena por lo que veo Yo estoy loco por empezar a trabajar Pero si ustedes me siguen dando trabajo Pues yo estaría aquí trabajando Estaría aquí trabajando por ustedes Y para ustedes Así es como está quedando el tema día, Y si yo a nacer, a ti te buscaría yo, yo, Te voy a dar lo que tú quieras voy yeah, a yeah ya he dicho todo esto, ya que me sigan en las redes, que me apoyen en todo en todo esto que estoy haciendo que, que se sigan comunicando conmigo que me sigan escribiendo, que me sigan enviando cosas al en correo, que sigan cuidándose que sigan tomando todas las medidas preventivas que sigan cuidándose sobre, sobre todas las cosas, que nos cuidemos unos a los otros, no salgan a la calle si no tienen que hacerlo, si tienen que hacerlo háganlo con precaución y con las medidas necesarias, ok, yo soy Casanova esto es Casanova Films y aquí les va mi nuevo video yeah, you a nacer a ti te buscaría yo, yo, te voy a dar lo que tú quieras, te voy a dar lo que tú pidas, porque cuando te beso se siente como el primer día, por eso sé que yo soy tuyo, por eso sé que tú eres mía, si yo volviera a nacer sin.